Ni siquiera tuvo tiempo Para decir adiós y arrepentirse Se marchó corriendo el cobarde La dejó y ahora ya es tarde Pero ella quedó con alguien dentro del que ya sentía movimientos Aquello era lo que quedaría De lo que creyó el amor de su vida Aquello era lo que quedaría De lo que creyó el amor de su vida Y nació aquel engendro y creció aquel el gendro tan bello. Y fue un hombre y conoció la verdad. Y claro, adoró a su madre aún más. De pronto, ese engendro es ya un hombre. Hecho y derecho... Con pecho en su pecho. Y un día un hombre apareció de repente. Y le dijo, soy tu padre. Así, tan de repente. La madre ya había desaparecido de este mundo. Su madre por la que sintió un amor tan profundo, no abrió la puerta aquel señor desconocido, y le dijo, lo siento, mi padre nunca ha vivido. Y nació aquel engendro, y creció aquel engendro tan bello, y fue un hombre y conoció la verdad, y claro, adoró a su madre aún más.